Buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual se atraviesa el informativo, la vacuna. Cada día trae su sorpresa, pero en Colombia ya no nos sorprendemos de tanta vaina. La reforma tributaria comenzó su recorrido entre manipulaciones y desinformaciones, de tal manera que la sorpresa sería la lucha social y popular para impedir su aprobación. Sorpresa que sí fue evidente en Europa, donde el intento por privatizar aún más el fútbol quedó desvirtuada por la reacción popular. Sobre este deporte, que de las barriadas pasó a los estadios y de estos a los canales especulativos de los bancos, también les tenemos información. En esta emisión hablaremos, primero, la reforma tributaria y el lenguaje del poder. Segundo, el fracaso de la Superliga, un triunfo popular. Y tercero, el negocio, de últimas, la salud de las y los futbolistas colombianos. La reforma tributaria y el lenguaje del poder.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 decodificar el sentido real de cada palabra expresada por el poder, lo cual se extiende a descifrar las formas que adquieren los rostros en ciertas circunstancias, así como todo el cuerpo. También tiene el reto de impedir que el poder consume su propósito de seguir recargando el peso del sostenimiento del país en los hombros de los sectores populares y de la clase media, pasando ese peso a quien en realidad le compete, a los ricos y a los superricos, el 1% de la sociedad colombiana que se apropia de la riqueza nacional, negando con ello vida digna para las mayorías.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 fútbol ya es parte del circuito financiero global y es manejado como tal, es una inmensa empresa especulativa de lavado de dinero en unos casos, centro de apuestas fraudulentas en otras, creadora y destructora de ídolos, instrumento del poder y para el poder, pese a lo cual las hinchadas aún tienen espacio para impedir la toma de ciertas decisiones como para potenciar la concreción de otras que consideran justas, como acaba de suceder con la difunta Superliga. Una capacidad de acción que no se siente en Colombia, ni cuando las mujeres denuncian acoso sexual y violencias, ni cuando la Federación de Fútbol obligó a un equipo a jugar, pese a contar con solo siete jugadores, y a otro a hacerlo, alineando a varios jugadores de sus ligas inferiores. Todo ello porque los titulares contrajeron el virus de la COVID-19. Veamos el informe que preparó el equipo del desde abajo. Fútbol profesional colombiano. Que rodee la pelota, así la salud no lo permita. Con los crecientes brotes de COVID-19 en la Liga de Fútbol Profesional de Colombia, se expone una vez más que la salud de los deportistas no está dentro de las prioridades de la Di Mayor, pues el espectáculo debe continuar por más que algunas delegaciones de clubes se encuentren diezmadas por los efectos del coronavirus. La evidencia los denuncia. De cara a la fecha 17, jugada en el segundo fin de semana de abril, el club antioqueño Águilas Doradas notificó 18 casos positivos para COVID-19, por lo cual solicitó a la Di Mayor aplazar su partido ante Boyacá Chicó, pues no tenía futbolistas para completar la nómina de 11 jugadores. No obstante, la negativa por parte de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano antepuso el interés y la ganancia privada antes que la salud de los deportistas, quienes son en esencia el cuerpo y alma de cualquier disciplina. Ante la negativa, Águilas Doradas tuvo que enfrentar el partido alineando el mínimo reglamentario de 7 futbolistas, para dar cuenta así de una de las más penosas circunstancias en las que se ha visto envuelto el fútbol colombiano, pues el partido finalizó sin haber cumplido los 90 minutos reglamentarios, debido a la lesión de uno de los jugadores de Águilas Doradas. Este suceso puso de manifiesto el carácter y la negligencia de la Di Mayor, por un lado una administradora de negocios privados, y por el otro su desinterés por la salud y la vida de los trabajadores de este sector de la sociedad y de la economía. Sin duda alguna, el partido podría haberse aplazado por causa mayor, como ya se ha visto en ligas deportivas de otros países. Es una realidad donde se privilegia el negocio por sobre la salud de los jugadores, lo cual también quedó al desnudo en el desarrollo de la jornada 16, que celebró su último partido el 6 de abril. En aquella jornada, a pesar de estar infectados con COVID-19, el Deportivo Pereira alineó a cinco de sus efectivos contagiados al momento de enfrentar al Deportivo Independiente Medellín a lo cual el Pereira tuvo que pagar una multa por el bajo rigor en los procesos de bioseguridad. Sin ser este el último episodio por contagios, Alianza Petrolera, de cara a la fecha 18 celebrada el pasado fin de semana, anunció 17 contagiados y ante la rigidez irrisoria de las instituciones, encaró su partido correspondiente a la última fecha de la fase todos contra todos con jugadores sub-20, una realidad que expone el bajo compromiso con la salud de los trabajadores del balón y Fair Play por parte de la Di Mayor. Teniendo en cuenta esta serie de hechos, borrascoso se vislumbra el panorama para los clubes colombianos, pues está visto que cumplir con el calendario y patrocinadores es más importante que evitar la propagación del virus y salvaguardar la salud de los trabajadores del fútbol. En estas condiciones, adversidad total es lo que les aguarda a las delegaciones deportivas clasificadas a las fases finales del torneo colombiano pues de los ocho clubes que disputarán el título, seis tendrán que afrontar compromisos internacionales por la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente. Como mínimo, cada uno de estos seis equipos deberá encarar ocho partidos en el mes de mayo, con largos viajes a Chile, Paraguay o Argentina. Y en el caso de Independiente Santa Fe y Atlético Junior, estos deberán viajar a Brasil para enfrentar a Fluminense. Y además, está por verse si podrán oficiar de locales en Colombia ante este rival, pues en fases previas de esta competición, aquellos que han enfrentado a equipos brasileños han tenido que viajar a Paraguay para jugar sus partidos de local. Todo dependerá de la determinación del gobierno nacional para permitir el ingreso o no de una delegación deportiva proveniente de Río de Janeiro. Maratón de viajes y partidos que inició la semana del 19 de abril y que no tendrá descanso hasta finales de mayo, cuando la salud física y mental de los jugadores estará al límite. Todo con el supuesto propósito de garantizar que el deporte siga su curso. Pero no hay tal. El verdadero propósito es el de salvaguardar los intereses privados que rodean a los propietarios de los clubes e instituciones del fútbol. Sin importar que, en medio de ello, el COVID-19 continúe con su propagación y ponga en riesgo la vida de cientos de trabajadores del deporte estrella. Que la salud y vida de quienes trabajan sea lo prioritario. La clase trabajadora es la que crea la riqueza social. El hecho de que la Federación de Fútbol de nuestro país priorice el negocio sobre el bienestar de estos jóvenes trabajadores desnuda el carácter real de los administradores del deporte de la número 5. Hoy, un inmenso negocio. Como quedó visto en días recientes, a la hinchada en Colombia aún le falta la energía para hacer sentir su voz e imponer, así sea de tanto en tanto, sus intereses, que deben ser los de proteger la vida y el bienestar de quienes garantizan que este deporte sea espectáculo, negocio, espacio de catarsis, felicidades y tristezas, de sueños y de logros, así sean ajenos, pero que lleguen a sentirse como propios. Es una realidad que abre un nuevo reto para los sectores mayoritarios de nuestro país, tanto como la pretensión del actual gobierno de imponer nuevos impuestos a los sectores medios y populares del país. Retos que para ser encarados con total conocimiento de causa obliguen a tener información precisa sobre lo que está en juego. No deje ver el informativo la vacuna, las dosis de refuerzo, de suscribirse y leer el periódico desde abajo y todo nuestro sistema informativo. Porque recuerde, el primer paso para revelarse es estar bien y